Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y voy a presentar el modelo de un transformador real. Este es el modelo exacto. Se tiene de entrada una rama de pérdidas en el cobre y de flujo enlazado, luego la rama de magnetización, que no recibe toda la tensión de entrada dado que hay una pequeña caída en esa rama serie de entrada. Luego viene el transformador ideal y finaliza con otra rama de pérdidas en el cobre y flujo enlazado en la bobina secundaria. Hay que tener en cuenta que en el núcleo del transformador hay otras pérdidas que son las pérdidas por histéresis y corrientes de EDI, que pueden consultar en un libro de máquinas eléctricas. Este modelo casi no se usa, dado que es muy difícil medir los parámetros de los elementos tal como se presentan en el diagrama. Este modelo, que algunos llaman modelo equivalente 1, es el que se calcula por medio de las pruebas de vacío y cortocircuito. En este modelo la rama de magnetización está en la entrada, y la rama de pérdidas y flujo enlazado en las bobinas está en serie. Este tercer modelo algunos le llaman el equivalente 2, y solo tiene la impedancia de las bobinas en serie y se desprecia la rama de magnetización. Este es el modelo usado en el análisis del sistema de potencia. Incluso, en el análisis del sistema de potencia casi siempre se desprecia la componente resistiva.